Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar un postre tradicional de la ciudad de Puebla, México. Este postre es denominado tortitas de Santa Clara, pero en realidad son unas galletas con dulce de pepita. El nombre de Santa Clara viene del convento de Santa Clara en Puebla. Este postre fue creado por monjas. Las monjas tenían un papel importante en la alimentación de la época colonial, ya que ellas eran creadoras de muchos platillos y entre ellos postres. Ellos utilizaban los ingredientes provenientes de España y los conjuntaban con los de aquí de México para crear nuevos platillos, nuevos postres que a lo largo del tiempo han persistido en la actualidad. Y este es el caso de la tortita de Santa Clara. Los beneficios nutricionales que tiene este postre son los ácidos grasos omega 3 que nos brinda la pepita de calabaza. De igual manera, la receta originalmente... Es con harina blanca, pero yo la sustituí por harina integral para tener un poco de más fibra en este postre. También cambié el azúcar refinado que se utiliza por miel de agave. De esta manera le estamos dando un cambio al valor nutricional y estamos aportando más nutrientes para el estado de salud de la persona que lo consuma. Y así también disfrutando de estos gustos tradicionales de la cultura mexicana. La manera que impacta esta preparación a nivel nutricional es que como nutriólogos teniendo el conocimiento de ingredientes que podemos sustituir en preparaciones, podemos brindarle al paciente mayores ideas para que se apegue a un estilo de vida donde no hay restricción, pero más bien se aprende a comer y a hacer mejores elecciones. La razón por la que yo decidí recrear esta versión de la Tortita de Santa Clara es porque mi bisabuela era originaria de Puebla. Ella desde chiquita tenía en su cocina muchos paquetes de estas galletitas y pues es un recuerdo que yo tengo de mi infancia. Entonces yo quise recrear la versión con más nutrientes porque la versión original es hecha con ingredientes refinados entonces por ello yo decidí eh, darle este giro para que fuera más nutritiva y aún así disfrutar de estas tradiciones mexicanas Aún así poderla ofrecer a tus familiares o que alguna persona que tal vez es originaria de allá y tú siendo nutrióloga te pregunte si puede incluirla, tú puedes darle esta opción de recrear sus platillos favoritos utilizando ingredientes que aporten más a su estado de salud. Vamos a necesitar una taza y media de harina integral, un octavo de cucharadita de polvo para hornear, 5 cucharadas de miel, esta es de agave, 2 yemas de huevo, 5 cucharadas de mantequilla y un cuarto de taza de agua tibia. Para el dulce de pepita simplemente vamos a necesitar otras 5 cucharadas de miel y una taza de pepita de calabaza. También vamos a ocupar una charola para hornear y papel encerado o plástico de silicón. Nos va a quedar una consistencia como de mantequilla y reservamos. Primero vamos a precalentar el horno a 180 grados por 15 minutos. Al refrigerador por 30 minutos. Nuestra masa ya quedó más firme y ahora vamos a amasar. por 20 minutos aproximadamente, cada horno es distinto, entonces hay que ir midiendo la temperatura, pero a partir de los 20 ir checando qué tan doradas y ya cuando en la orilla estén de un color bronceado, ya es momento de retirarlas. así quedan nuestras galletas espero las disfruten